Hola Antonio Francisco. Como titular de Movistar Fusión, ya estás disfrutando de ADSL hasta 10 megas, llamadas nacionales gratis y 550 minutos a móviles desde tu fijo, llamadas y SMS ilimitados desde tu móvil y un giga para navegar a máxima velocidad. Todo por 49,90 euros al mes masiva. Este mes has consumido tu bono de llamadas a móviles desde tu teléfono fijo, por lo que tu factura Fusión incluye un cargo adicional por estas llamadas. Recuerda que solo entrando en nuestra página web podrás consultar tu factura y el detalle de las llamadas. Si no recuerdas tu clave, en mi Movistar te ofrecemos toda la ayuda para regenerarla. Gracias por confiar en Movistar. Antonio Francisco, haz clic debajo para acceder ahora a tu factura.